esta jornada el eh, gobierno lanzado en, en las últimas horas, en un acto que se ha desarrollado en esta jornada, el eh, habilitar cuatro fondos para la reactivación del empleo en nuestro país. El gobierno ha presentado un plan de reactivación nacional de empleo en el que se prioriza a los sectores que requieren mayor inversión pública y fomenta el consumo de productos nacionales para apoyar la recuperación del aparato productivo mediante la inyección de recursos a través de cuatro fondos, que son el FORE, el FOGASEC, el FABDP y el FOGABIS. Es cuanto se expuso en esta jornada Cuatro ministros de Estado estuvieron precisamente Dando la explicación, brindando y lanzando Este plan integral de empleo, de reactivación además económica eh, Que tiene varios alcances o por lo menos Pretende establecer, mmm, tiene varios objetivos Y pretende establecer precisamente los alcances que se han diseñado Vamos a conversar con el ministro de Economía el ministro José Luis Parada está en contacto con Panamericana a quien le damos la bienvenida a Onda Panamericana Y le solicitamos brevemente pueda sintetizar esta propuesta Este plan que tiene el gobierno Además, cuál va a ser el procedimiento de su aplicación Se va a requerir eh, del concurso de la Asamblea Legislativa Plurinacional Cuáles son las expectativas que se han generado Muy buenas tardes, ministro José Luis Parada El país lo escucha a través de Panamericana José Luis, un saludo a toda la audiencia de Panamericana del, del país y el mundo A ver, la primera fase que tuvimos con el tema básicamente de lo que fue el coronavirus, el COVID-19 y cómo salíamos de esto fue atender a los más fue atender a los más eh, a los más eh, desprotegidos básicamente las personas de la tercera edad eh, los discapacitados con el bono canasta y posteriormente estos bonos que fueron acompañando toda esta esta pandemia y el sacrificio del pueblo boliviano tenemos que a esta altura hemos pagado 9.600.000 millones bonos con relación a el dinero que ha llegado directamente a los hogares porque han tenido de una o de otra manera un acuerdo con el país de aguantar la cuarentena y poder de una o de otra manera tener los niveles de eh, enfermedad y contagio más bajos en algún momento. Lógicamente todos los países están en este momento con el problema ya esta segunda fase que es la hacia la normalización de la economía porque José Luis lo que hemos hecho aquí básicamente si usted se fija todo el tema de la cadena productiva en Bolivia se ha mantenido porque el 85 por ciento de la alimentación la seguridad alimentaria se genera directamente en el país eso es lo que el gobierno ha dado todas las facilidades para equilibrar entre lo que era la lucha contra el coronavirus y también lo que era el tema de la salida económica. Ha salido bien, hemos tenido el apoyo de la población y sobre todo que esas cadenas productivas han funcionado y ahora estamos liberando la economía. Con esto, lo, con este nuevo plan de reactivación y preservación del empleo, es porque en todos lados están, está afectando la economía. Tenemos la creación del Fondo de Reactivación FORE, donde vamos a trabajar directamente con fondos para todo lo que es la reactivación, en lo que es el tema de turismo, hoteles, restaurantes, industrias, manufactura, construcción, que también complementa, a todo lo que es la ejecución del presupuesto general de la Nación. Porque aquí lo que tenemos que dejar claro es que estamos ejecutando los programas y proyectos de inversión pública Estamos regularizando el tema de las deudas que había dejado el anterior gobierno de más de 2 mil millones de dólares, un hueco de más de 18 mil millones de bolivianos en el Tesoro General del Estado, que el actual candidato de Arce Catacora no supo administrar esa bonanza que tenía el país, y hubo seis veces más dinero, pero igual fueron sacando plata del Banco Central de todo lado. En este momento... Estos fondos, donde también tenemos aprobación de un fondo para la construcción desde el 2015 de la planta de polipropileno, que eran más o menos dos mil millones de dólares, que ya está el crédito aprobado por el Banco Central, hemos enviado el proyecto de ley a la Asamblea para que nos aprueben y esos, esos recursos también puedan ser incorporados directamente a lo que es el uso de la reactivación financiera. Hemos tratado de garantizar el tema de los recursos de financiamiento también para la reprogramación de los créditos. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Hemos diferido mucho de los pagos, pero ahora también necesitamos reactivar muchas de las áreas que han sido afectadas. Por ejemplo, turismo, hoteles, restaurantes, que no han podido en este momento tener una actividad. Entonces, ese refinanciamiento y reprogramación de los créditos será por un periodo de 24 meses, con lo que estaremos nosotros también previa a una evaluación crediticia que se tenga que hacer, también generar con estos recursos que alcanzan a más o menos 30 mil millones de bolivianos, tener créditos de capital de operaciones para la, la reactivación de lo que son las empresas que en este momento sí han perdido por ejemplo mercados entonces para la recuperación también vamos a tener el tema de la de la evaluación del entorno económico si te fijas eh... Tienen los vecinos muchos problemas. Entonces Bolivia tiene un potencial muy grande en el sector agropecuario. En Santa Cruz, por ejemplo, se trabaja solo al 40-50% de lo que es la capacidad productiva. Y ya se está abriendo el mercado de China para la carne. Y creo que uno de los problemas mayores que va a haber en el mundo es el tema de los alimentos. Y nosotros podemos en Santa Cruz reactivar y en todo Bolivia reactivar y aumentar el tema de producción y productividad. Tenemos también el diferimiento del tema de los intereses. Y vamos a trabajar también con otro fondo, que es la creación del Fondo de Garantía Sectorial. Estas son nuevas operaciones crediticias que van a ser otorgadas por las entidades de, de intermediación financiera bancarias y no bancarias. Y también nuevas emisiones de títulos valores de deuda de empresas legalmente constituidas, para que dentro del mercado de valores puedan también captar recursos y todo esto está siendo con apoyo también del de los organismos internacionales. Tenemos créditos del BID, tenemos créditos de la CAF, que esperemos que la Asamblea Plurinacional deje de usar esa política cavernaria de cortar los créditos, porque lo que han hecho es el único país en todo el mundo que los gobiernos, en este caso hay la confianza en el gobierno de Yanine Áñez, hay la confianza en la forma que se está manejando la economía, por eso también el apoyo, el tema de los bonos tiene una transparencia 100%, y tenemos el apoyo de todo lo que son los organismos internacionales. Y en menos de tres meses, el gobierno, por la confianza en la presidenta Yanine Áñez, ha conseguido gestionar 1.500 millones de dólares, lo cual ha sido de una de otra manera un ejemplo para varios países también. Fuimos uno de los primeros países en acceder al crédito del, del fondo monetario internacional que son negociaciones complicadas, que lógicamente hay que mostrar solvencia en el manejo económico y eso fue lo que hizo el gobierno. Estos recursos, por ejemplo, provenientes para todo lo que es el, el tema del, del fondo, de la creación del fondo de garantía sectorial, nos va a permitir también atender los sectores agropecuarios, al pequeño, al mediano, y también vamos a trabajar con el tema de cruces, con fideicomisos de garantías, para que sea más fácil el acceso del pequeño y mediano productor. Entonces, creemos nosotros que este es un esfuerzo muy grande que tenemos con tanto la pequeña, mediana industria, que es donde se genera el empleo, con lo cual estos 30 mil millones y esperemos que nos aprueben ese crédito, ese crédito que está aprobado del Banco Central de 13 mil millones, que son 2 mil millones de dólares, para poder incorporarlos en todo este periodo de la reactivación. Uno de los problemas más grandes a nivel mundial es cómo vamos a salir del tema del COVID y también equilibrando con el tema de la normalización eh, económica. Por lo tanto... Estamos nosotros en este momento viendo todas las alternativas, hemos analizado lo que está sucediendo a nivel mundial, las opciones que tenemos de crédito, y esto de pedir créditos, de pedir financiamiento externo ante la eventualidad del problema del coronavirus, no es, no es solamente del gobierno de Bolivia. Todos los países de Latinoamérica hemos tenido tres reuniones virtuales con los ministros de Economía, de toda Latinoamérica, y todos están recurriendo a los recursos externos del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Por ejemplo, el Fondo Monetario ya le ha entregado estos recursos a más de 70 países. Lo mismo el Banco, el banco Mundial, la CAF, y hay que agradecerle a la CAF, al Banco Mundial, y un apoyo especial que nos ha dado la cooperación francesa de 100 millones de euros, porque están interesados en cooperar en esos recursos, van a ir directo directamente al el pago de los bonos, porque el sistema transparente, total trans, totalmente transparente mediante el sistema financiero, ha llamado la atención también directamente a estos organismos, que ven como una política muy positiva, porque en este momento... Estamos abarcando el 100% de los hogares de pobreza extrema, el 90-95% de la pobreza moderada, con lo cual estamos llegando a los más desposeídos en forma directa y transparente. Y también otro de los sectores que eh, va a ser con este decreto de reactivación, que va a ser incorporado y un poco fortalecido, es el Fondo de Garantía para el Crédito de la Vivienda Social Solidaria. Entonces, Vamos a seguir eh, trabajando en el tema del fomento de la vivienda hasta que todos los bolivianos puedan contar con estos recursos. También vamos a tener un, un vamos a tener otros tipos de fondos que con que se van a juntar de la e vivienda que había antes y también de la agencia de vivienda y también vamos a incorporar otros recursos de créditos externos y también de recursos que se vayan consiguiendo para ir trabajando en el tema de la vivienda. Entonces, todos estos fondos, que son más o menos 30 mil millones que vamos a tener, lógicamente nos va a dar una salida y una normalización de la economía que esperamos también incorporar el sector minero con el tema del programa de inversión pública que tenemos, seguir trabajando para reactivar el tema minero, así como también mantener el tema de la de la provisión de combustibles, que en este momento eh, hemos tenido una caída muy fuerte de los ingresos por todo lo que se refiere a combustible, a, perdón, a venta de gas, y estamos viendo cómo se cubren estos desfases que se vienen presentando. Entonces, esta fue una manera de que podamos nosotros tener todos los recursos disponibles tanto del Banco Central, de fideicomisos que estaban eh, mal utilizados en su momento o sin un destino fijo, todo esto ya una vez incorporado en el decreto en el programa, en el plan de reactivación, creemos nosotros que vamos a poder atender a todos los sectores de desde el más pequeño cosa que tengan la opción nuevamente de que esta economía se pueda reactivar. Es muy Ahora complicado. Es una amplia necesito? explicación, señor ministro. Sin duda es importante destacar todos los elementos que ha planteado usted. Quizás realizar algunas otras puntualizaciones. Primero, eh, si hay estimaciones, por ejemplo, respecto al número de empleos que podrían preservarse, porque esa es la idea, una de las ideas. El otro principio también es hablar eh, de cómo se, puede, se podrían generar nuevos empleos y estableciendo un parámetro, un plazo establecido señor ministro a ver eh, pensamos nosotros que podemos estar entre unos 600 mil setecientos mil empleos que se pueden ir que se pueden ir o consolidando o recuperando y por el otro lado hay un reto que con todas estas políticas queremos también apoyar al tema del sector informal tratar de incorporarlos a la formalidad y también a lo que es la apertura de la de la economía nacional, porque acuérdense que antes se manejaba esto por cupos, esos cupos que habían y generó una pérdida en el país de más de 4 mil millones. El haber liberado la economía, las exportaciones, ha hecho que en los primeros tres meses de este año tengamos balanza comercial positiva después de cinco años aproximadamente. Entonces la idea es mantener este ritmo de producción y elevar el nivel de productividad e incorporar una mayor cantidad. Por ejemplo, a estas tareas de exportación, por ejemplo, de carne a la China, podemos ir incorporando también a productores, de eh, pequeños o medianos, a esta actividad con asistencia técnica, que es lo que vamos a realizar, dar un, asistencia técnica, mejorar los niveles de, de provisión de embriones, que mejoren la calidad. Pero... Ese mercado que ya está consolidado a nivel de, de China, a nivel del exterior, también con Estados Unidos, temas de minerales, lógicamente eso nos da la posibilidad de que Bolivia se abra al mundo, porque muchas de las políticas que se utilizaban antes las hemos abierto, hay una liberalidad como para seguir exportando y aumentando las exportaciones, cortando las todas las trabas que había a la exportación. Y este decreto es justamente para apoyar a todo ese sector productivo, sin olvidarnos de que esos mercados externos van a tener que consolidarse tanto de los productos agropecuarios, minerales y también de hidrocarburos. Tendremos que sentarnos con Argentina, con Brasil, para ver el tema de la venta de gas, que no va a ser fácil, pero creemos nosotros de que es una manera de ir consolidando una salida para el país en la cual se ha hecho todo el esfuerzo y hay una estabilidad económica, hay una proyección de lo que es la salida del coronavirus y también una normalización de la economía en el más corto plazo posible. Muy bien, para finalizar también y puntualizar nuestro elemento, señor Ministro eh, se va a requerir del concurso del Legislativo eh, tomando en cuenta algunos antecedentes que se han registrado precisamente ante una labor adversa a la que tiene el Ejecutivo A ver, esta política del, de la Asamblea del legislativo, es totalmente cavernaria y contraria a todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo no conozco en ningún país que ninguna asamblea del mundo hubiera prohibido a el Ejecutivo contratar créditos para atender a su pueblo. Es en el único país donde la asamblea ha dicho no contraten más crédito porque esa plata no se sabe dónde va a ir. 677 millones de dólares se van en bonos. En el tema de lo que es el diferimiento son más de 650 a mil millones de dólares. ¿Dónde va a ir esa plata? A apoyar el tema del COVID. Por lo tanto es el único país donde los asambleístas, y te doy un dato más José Luis, entre 2009 y el 2019, en 10 años, estos mismos asambleístas levantaron la mano para aprobar 10 mil millones de dólares cuando no había emergencia para que se lo gasten en, en proyectos sin licitación pública, con invitación directa, llave en mano, donde no tenemos en este momento ninguna empresa rentable. 10 mil millones de dólares los aprobaron levantando la mano sin ningún análisis económico. Por lo tanto, esta asamblea que ahora corta los recursos es la misma política que el cajero candidato también utilizó recortando a gobernaciones más de, más de 4 mil 500 millones de dólares del IDH que iba para salud y educación y recortaron el 12% a universidades, municipios y gobernaciones, dejando sin plata al sector de salud. Esa es la política que utilizan y eso es lo que están haciendo un daño económico. Nosotros en algún momento, si no tenemos estos recursos externos, podemos dejar de pagar algunas cosas y nos iremos pues ahí a la asamblea si ellos tienen un mejor plan del que tenemos nosotros y comiencen ellos a decir cómo van a generar nuevos recursos. Yo no voy a dar un gasolinazo de 80% como lo dieron ellos el 2010 y se gastaron la plata del Fondo Indígena, para avalar ese ese gasolinazo se la distribuyeron la plata para tener apoyo a ese gasolinazo que después tuvieron que retroceder esa es la manera en que se han manejado 14 años y el despilfarro de plata seis veces más plata hay seis veces más salud hay seis veces más educación y eso es lo que tienen que hacer conciencia de lo que está pasando José Luis muy bien, le agradecemos por este contacto al ministro de Economía, José Luis Parada Muchas gracias, muy buenas tardes Un gusto, un saludo a toda la audiencia panamericana